Bienvenidos amigos Nicotecnianos En esta clase que es la última del curso Quiero darles herramientas adicionales Y en este caso quiero que traten de encontrarse con todas las herramientas Y pensar en qué les puede ser de utilidad Porque la realidad que el fotomontaje creativo conlleva sentarse un buen rato y desarrollar proyectos extensos en tiempo y el resultado muy interesante. Yo les he mostrado algunos ejemplos, algunas imágenes y, y cada proyecto lleva un buen tiempito. Así que pudimos ver algunos, seguiremos viendo otros y cuando vean alguna imagen como está hecha se van a dar cuenta qué, qué herramientas usó, o sea claramente. Así que en este caso lo que vamos a hacer eh, o lo que quiero darles es eh, herramientas adicionales porque... Podríamos estar unas cuantas clases más viendo herramientas. Pero yo les compartí las más importantes. Así que lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo. Como ustedes saben, yo estoy eligiendo usar este de Instagram. Este formato de acá, cuadrado, así que crear. Y acá tengo mi documento. Así que voy a traer una imagen. Desde archivo, abrir y colocar. Y traigo de acá, eh, digamos que esta es que está acá, ella con pelo suelto, vamos a ver estas herramientas, bien eh, acá tengo la imagen y como pueden ver en, este, en esta situación, le voy a dar que sí, ok, ahí en esta situación tenemos pelo, sí, suelto y un fondo celeste turquesa o azul, no sé cómo le ven ustedes, que es un color uniforme, o sea que se mantiene, no va cambiando tanto esto quiere decir que hay un buen contraste Contraste es que se diferencia la figura del fondo Hay un muy buen contraste y esto nos va a ayudar a crear lo que sería una buena selección Así que yo les pregunto a ustedes ¿Qué herramienta usarían para hacer una buena selección? Piensen Bueno, lo más probable es que hayan pensado en la varita mágica Y si yo agarro la varita mágica Ahí con la herramienta, la primera opción de hacer selecciones Escalar en cero, Tolerancia tengo en 16, no hay problema Si hay una vamos a poner más, vamos a poner 30 de tolerancia como el doble, ahí está, ahora sí a ver hago un, un clic, fíjate, ves me seleccionó bastante, voy a sumar más selección así que toco esta acá el, la continuación para añadir selección hago clic, hago clic y la selección estaría medianamente buena, la verdad que no me puedo quejar, la selección es muy buena pero hay otra herramienta que me gustaría mostrarles mira, voy a borrar toda esta selección desde selección Seleccionar, deseleccionar, que es la que está acá dentro de eh, varita mágica. Con clic derecho abren las herramientas ocultas, ¿se acuerdan? Selección rápida. Esta herramienta es muy igual a lo que es varita mágica, pero con la diferencia de que en vez de elegir un color parecido, lo que hace es elegir formas parecidas. O sea, formas que tengan que ver. Es una herramienta muy inteligente, así que se si hacen clic por acá, por el medio de la cara, hacen clic y arrastran hacia abajo, ya directamente elige la figura. O sea, es tan potente que ni siquiera dices... Bueno, acá hay un color, un tono piel, un tono blanco, un tono amarillo. No. Se da cuenta que es una persona y la selecciona directamente. Nos faltó la parte del pelo. Así que vamos a intentar decirle acá que nos sume selección. Hago clic ahí y sumo selección. Está buena la selección. Es muy interesante. Pero, ¿qué está pasando acá? Tenemos el pelo... Que se ve, un se ve el fondo ahí Medio turquesita Así que hay que eliminarlo Bueno Lo que tiene esta herramienta de Te muestro acá Selección rápida Pero también varita mágica Y en todo caso Esta de selección de objeto Que no la hemos visto Y tal vez no es el momento Ahora de verla Estas dos son las más poderosas Por el momento Tenemos esta opción acá arriba De perfe perfeccionar borde Ahí está, no me salía ¿Qué te preguntarás? ¿Para qué es? Bueno, este es el momento de usar esta herramienta Así que hacemos clic acá en perfeccionar borde O sea, una vez que tengas seleccionado, como yo el personaje Esta figura que te lo voy a dejar obviamente para que descargues Toco acá, perfeccionar borde Y me va a llevar a esta nueva ventana ¿De qué se trata todo esto? Bueno, perfeccionar borde es exactamente eso Nos va a permitir hacer selecciones mucho más precisas Voy a acercarme, acá no tengo la herramienta zoom como lupita, así que vas a tener que manejarte como siempre te dije con la tecla Alt y la ruedita del mouse. Fíjate, ahí entro. Bueno, de un lado tenemos lo que editamos nosotros y del otro cómo se terminaría viendo. ¿sí? Acá puedo ver que el brazo falta seleccionarlo, así que hay que seleccionarlo. Y después el borde de ella, digamos, está bastante bien. ¿sí? Se nota ahí un poco la parte de, del fondo, así que vamos a tener que pintar. Bien, tenemos acá arriba nuestras herramientas tradicionales Como por ejemplo el pincel Con el tamaño y todo lo demás Yo lo voy a bajar un poquito, está muy grande Por ahí un 50 píxeles puede andar bien La dureza en este caso Vamos a dejarla en 100 Y después tenemos esto del borde Déjalo en 3 Que es eh, el área en la que se va a tratar De, de ayudarnos en concentrarse ¿sí? Si lo agrandamos eh, Va a ser un problema y si lo achicamos también Así que déjalo en 3, no hay problema Después con el tiempo anda probando, anda jugando Pero... Es el, el bordecito que se ve acá Este bordecito que se ve acá Ahí está Este bordecito que se ve acá Es este borde que dice 3 Si yo lo agrando se expande más el borde Y nos permite trabajar con más selección Pero bueno, corremos riesgo de, de no hacer una buena selección Yo prefiero dejarlo en 3 como está Por algo está ahí, así que lo voy a dejar Espectacular eh, Bien, y acá tenemos tres colores Blanco, gris y negro yo, eh, o mejor dicho, vos también vas a usar lo que es color gris. Porque el color gris lo que nos va a permitir es tratar de rescatar zonas. Entonces tenemos que tratar de rescatar parte del pelo. Y esto lo que va a hacer automáticamente va a eliminar el fondo. Se va a dar cuenta. Blanco y negro hace lo típico que vimos antes con las máscaras. El blanco revela y el negro sella totalmente. En cambio el gris es un, un intermedio que va a intentar como intermediar, decir bueno para esto es pelo, esto es fondo y lo va a eliminar así que vamos a hacer clic el tamaño del pincel yo lo voy a ir variando tal vez en un 23 20 para ser más exactos 20 ahí está listo y voy a empezar a hacer clic por acá y trato de hacer una especie de selección cerca del borde del pelo fíjate a la derecha cuando yo suelto el clic del mouse mira lo que pasa Hace una interpretación. Tarda unos segundos. Y ahí te muestra cómo estaría quedando. Eliminó el fondo por arte de magia prácticamente. Mira, acá este pedazo de pelo. Yo lo quiero seleccionar. Así que hago clic. Intento pintar por acá. Y acá a la derecha en unos cuantos segundos. Ahí aparece el pedacito de pelo. Bien, entonces. Fíjate acá lo mismo. Voy a tratar de rescatar un poco lo que es el borde del pelo. Espero unos segundos. Y allá, bueno, ya intenta intento traerlo, lo trae bastante bien, la verdad que sí, no me puedo quejar mucho y si quisiera mucha más precisión, bueno, debería cambiar de herramienta por ejemplo el blanco este debería agarrar y tratar de pintar lo más cerca del borde posible porque eso es lo que va a traer, posiblemente traiga un poco de fondo a ver, bien, ves, como te dije trajo un poco de fondo, es muy fuerte vamos de vuelta con el gris, tal vez achicaría un poco el pincel en un 10, ahí y me enfoco en solo pintar acá el pedacito de pelo y el fondo ahí hace la interpretación y ahí lo elimino bueno, está bastante bien acá tenemos este pedacito vamos a intentar pintarlo a ver qué pasa bueno, ahí lo recató bastante bien me gusta, me parece que está bien podría intentar con blanco en este caso porque el blanco le decimos que totalmente nos lo deje así que Ahí piensa de vuelta. Este pedacito podría traerlo. Igualmente te digo que pruebes la herramienta. Y te vas a ir dando cuenta de que el blanco trae hacia adelante. El gris intenta hacer una especie de negociación. Y decir, para vos sí, vos no, vos sí, vos no. Entonces, fíjate, yo voy pintando con blanco para traerlo al frente totalmente. O si no, con este gris, eh, como que se haga una especie de negociación. Fíjate, este pedacito acá de cuello... Me va a llevar un cachito porque estoy tratando de que se agarre justo este pedacito. A ver. Ahí está. Queda un pedacito de verde. No me voy a pelar con ese verde porque después lo elimino de otra forma. Así que no hay problema. Acá lo importante es que estos pedazos de pelo sueltos, estos pelos locos, hay que sacarlos. Así que vamos a aumentar el tamaño. Eh, un poco más ahora. Un 55 ahora sí. Y sigo pintando desde acá. Es importante pintar entre lo que es el borde del pelo y el fondo, porque el programa lo que hace es decir, para yo creo que vos estás tratando de eliminar ese color del fondo y efectivamente es lo que yo quiero entonces el programa me hace el grandísimo favor de eliminar ese color, en este caso turquesa que se dio cuenta, que es el que no queremos tener, ves a ver ahí suelto vemos la imagen de allá al costado y fíjate cómo se fue eliminando, hay unas zonas me voy a acercar hay unas zonas medias extrañas, como acá dentro del cabello, del pelo, que tienen todavía un pedacito. Ahí las fue eliminando. Fíjate acá cerca del hombro también. Achico mi pincel. Un poco menos. Ahí va. Ahí. Bueno, se te puede colgar la máquina. En mi caso, como yo decidí usar un formato para Instagram de 1080x1080 1080, no se me cuelga tanto pero si yo abro la imagen viste que vos tenés crear documento nuevo o tenés la opción de abrir una imagen de la computadora bueno si vos abrís la imagen de la computadora y, y trabajás con esta herramienta puede que se te cuelgue a mí me pasó eh, bastantes veces intentando usar esta herramienta y es porque claro la, el programa está tratando de eliminar pelo en este caso de una imagen que es muy muy grande y eso le lleva un ratito de tiempo así que bueno yo en este caso, al trabajar en un formato de 1080x1080, o sea, una publicidad de Instagram, tengo más posibilidad de que no se me trabe la máquina. Fíjate, a ver. Este pedacito de verde de ahí no me quiero... no me quiero Vamos a ver, bueno, lo voy a intentar una sola vez con un un tamaño de pincel. A ver, de 2, no, un poquito más, de 3. Este puede ser. Vamos a intentar con el negro. Ahí está. El negro va a sellar todo, así que voy a... Uy, hice hice clic y solté mira Ya hice macana ¿Te das cuenta? A ver ahí Bueno ahí me va Bueno me tapó demasiado Vamos a rescatar de vuelta con el blanco Esto igualmente podría hacerlo después Porque yo lo que necesito Es más o menos hacer una buena selección Listo Ahí va queriendo Ahí va queriendo Y a mí Me va convenciendo Bien ahí con el gris No ahí ves ya Ahí hice macana Y me digo para qué Vengo a tocar bueno, a ver Bueno, ahí queda bien Esto después lo elimino O sea, por ese detalle no me voy a volver loco Pero me acuerdo que por acá abajo Ves la mano O el brazo Todavía quedó como, como que no quedó seleccionado Así que aumento acá el pincel Intento seleccionar lo que es el brazo Clic, arrastro y pinto Cuando suelto, el programa interpreta Y, y bueno, hace el trabajo por sí mismo Así que Ahí hago lo mejor que puedo bueno, va queriendo. Ahí va. Esto puede, esto puede llevar siempre un rato. Todo lo que es imagen va a llevar un lindo ratito. Ahora cambio a gris. Cambio un poquito el tamaño. Pinto apenas el borde. A ver ahí. Más o menos, más o menos. Pinto más cerca del, del verde ese. Bueno, más o menos, más o menos. Como que mucho no me convence. A ver, con el blanco... Pinto de vuelta lo que sería la zona del brazo Pero esto me pasa cuando yo hago clic y suelto rápidamente Ahí está, a ver Bueno, ahí recupero un poco del brazo Ahí también A ver, vamos acá a pintar de vuelta Bueno, tampoco, no me voy a volver loco con este pedacito Porque va a ser muy fácil eh, sacarlo después Hay una zona de acá Vamos con el pincel con el color gris Un poco más grande esto Hay una zona de acá de la remera Vamos a intentar a ver si la podemos rescatar vamos a ver, pintando cerca del borde bueno intentemos con blanco, con blanco vamos a tratar de rescatar parte del color traten de ir pintando lo más cerca que puedan del borde y sueltan cuando quieren ver el resultado sean muy prolijos con el mouse porque por eso les corre, como me pasa a mí. ahí suelto bien, fíjate que el borde ahora lo está recuperando mucho más ahí voy practiquen con esto un ratito Traten de hacer una una pintura y una selección más o menos prolija y van a ver cómo va quedando ahí a la derecha el resultado final. A ver, estoy tratando de recuperar el borde lo más que puedo. Ahí, listo. Yo, a ver, para, porque acá me quedó una parte media comidita. A ver ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. O sea, pensá que esta herramienta hizo lo mejor que pudo Y realmente hizo un trabajo muy muy bueno Bueno, listo Quiero mostrarte lo siguiente ahora Acá arriba a la derecha dice fondo Nos muestra cómo queda con un fondo transparente Esos cuadritos O le podemos decir que nos muestre cómo queda con el fondo blanco Y esto está bueno para poder encontrar Si nos quedó restos del fondo de color ¿Ves? Acá en el cuello quedó un poquito Vamos a tratar de recuperar más que nada esto lo que es el auricular A ver Bien, por ahí podría llegar a andar A ver, vamos a hacer una, una pintura un poco más amplia A ver, ahí Bien, ves, está eh, O sea, cree, el programa cree que tiene que recuperar eso Yo en realidad estoy tratando de ensanchar ese pedazo de pintura Y ahora con el gris, ahora sí Pinto por acá E intento eliminar todo esto Vamos a ver si, si nos deja No, de hecho lo está trayendo para adelante. Hice macana. Bueno, vamos con el negro. Entonces, vamos a, a sellar toda esta parte de acá manualmente. Por ahí mire si digas o estés pensando, ¡guau! Wow, ¡Qué bajón hacer eso! Bueno, puede ser. Pero, acá vuelvo con el color gris. El gris, acordate que hace como una especie de negociación ahí. Ahí está, a ver. Bueno, ahí rescató bastante bien me gusta ahí me gusta muchísimo más fíjate o sea pinté con negro pinté con gris y listo bueno quedó medio mamarracho acá a la derecha pero lo importante que es que el programa fue entendiendo lo que tratamos de decirle Ey, trata de rescatarme un poco la zona de el cuello uy mira, acabo de pintar sin querer esta parte de acá pero bueno como no hay un color fíjate esto fue sin querer de verdad pero como no hay color turquesa, el programa solo se da cuenta que es lo que tiene que borrar. O sea, es muy, es muy loco, pero bueno, funciona así. Y acá tenemos también color negro, ¿ves? Acá arriba tenemos transparente, blanco o negro. Esto es muy útil para ver, lo que te decía, si hay restos del color en la imagen. ¿Ves? En este pedazo de acá podríamos seguir trabajando para recuperar mucho mejor la imagen esta. Este pedazo de imagen, pero yo creo que está bien ahí, ¿eh? No, no, no me parece mal. Lo voy a dejar ahí, no, me quiero, no quiero estar mucho más tiempo con, con esta imagen retocando porque considero que está bien. Así que, listo, vamos a ver lo que pero antes tenemos tres opciones. O sea, ¿cómo querés trabajar esto? ¿Crear una nueva capa de esto que hiciste? ¿Crear una máscara con esto? ¿O crear una selección? Esto es como para, que, ¿cómo lo vas a querer seguir trabajando? En nuestro caso, bueno, máscara ya sabés, se aplica una máscara y se la va a aplicar. Eh, en base a esto, o sea, se va a ver como, como acá, pero con una máscara, ¿sí? Selección. Solamente van a aparecer como esa, ese borde de selección para después trabajar, no sé, con pintura o algo que vos quieras. Pero en nuestro caso vamos a decirle nueva capa. Nueva capa, ok. Listo, acá se creó una capa nueva de eh, lo que es el personaje, la chica esta. Fíjate, tengo el original acá y ahora la copia del recorte que hicimos nosotros. Entonces, mira, voy a eliminar el fondo momentáneamente. Me, este, este personaje lo dejo ahí por el, por el momento. Creo una capa nueva, acá abajo, una capa nueva, ahí está. Agarro la herramienta de degradado, acá mismo, ¿ves? Degradado, está con un bote de pintura también. Y acá arriba tengo los tipos de degradado, así que los despliego. Y voy a elegir cualquiera, voy a elegir este por ejemplo, solo para ver cómo queda, ¿sí? Hago clic acá, arrastro, y fíjate, fíjate que qué bueno. Eh, que, que trabajó esta herramienta Como para hacer ese tipo de recortes Yo te había dicho en clases, clases anteriores Que la zona del pelo O lo que es pelo se trabaja de una forma distinta Y bueno, esta es la mejor forma para trabajar Si combinas herramientas también es totalmente útil Fíjate acá en el borde quedó Esa zona del fondo Así que me paro en la capa de ella Acá, de la chica que recortamos nosotros Agarro el borrador Voy a cambiar el tamaño Está muy grande Uop. Menos tamaño, ahí puedo andar Y me aseguro que la dureza esté en 100 Opacidad 100, flujo 100, todo 100 Listo Y acá intento borrar manualmente O si no, podría usar alguna herramienta de lazo Y borrar Las herramientas son combinables Y no hay una herramienta mejor que otra Sino que depende de la que quieras usar Para hacer algo te va a servir mira acá me quedó un pedacito como verde Esto podría borrarlo, fíjate Me acerco a la parte como de la axila acá Podría borrarlo. Pero en mi caso lo voy a dejar ahí porque mucho no me molesta. Y listo. Ya tengo el personaje totalmente bien recortado. Así que este es uno de, los, de las herramientas adicionales que quiero darte. Pero esto no se queda acá. Esto no se queda acá. Voy a darte otra herramienta adicional. Que esta sí es bastante poderosa. Eh, y no quisiera complicarte. Así que vamos a simplificar el espacio de trabajo. Esta capa de gradado la elimino. Esta capa original de ella, pelo suelto, la elimino. La capa de fondo la voy a dejar. Y mira lo que voy a hacer. Creo una capa. Me paro en lo que es capa de ella, pelo suelto. Creo una capa nueva. Y acá le voy a poner un nombre: Clonación. Clonación, le voy a decir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a clonar. Clonar. Bueno, la herramienta de clonación. Eh, acá está, no la encontraba Va a estar dentro de lo que es pincel Tenemos pincel, lápiz, cosas así Buenísimas Y tenemos una que es clonar ¿Qué es clonar? Bueno, clonar es copiar exactamente lo mismo Esto es muy interesante, muy poderoso Y es una herramienta muy, pero muy, pero muy útil Al momento de hacer eh, fotomontajes Y un montón de cosas con las imágenes Pone atención a lo siguiente Voy a mostrarte cómo te aparece, cómo te puede aparecer a vos. Ahí está, mira. Bien, revisemos esta herramienta. Con la herramienta seleccionada clonar, acá dentro de lo que es pincel está clonar también. Te van a aparecer acá arriba algunas opciones. Igual que siempre, ya lo sabes, esto no es nada nuevo. El tamaño del pincel, la dureza, eso viene siempre. Tenemos algo acá que es modo de fusión. Esto no vamos a verlo por el momento, es algo muy avanzado. Asegúrate que esté en normal esto, es lo único que te voy a decir otra vez tenemos la opacidad esto no le demos mucha bolilla por el momento pero esto sí mira tenemos alineado y el tipo de fuente bien a vos te puede que te aparezca con tipo de fuente actual y esto sin des así, destilado bien bueno qué significa esto esto significa que eh, nos va a copiar lo que está en la capa actual ¿Qué es lo que está en la capa actual y mi capa actual esta, está vacía no me sirve de nada eh, Actual y anteriores quiere decir que va a copiar todo lo que hay en esta capa y en las de abajo. Y todas las capas quiere decir que va a copiar lo que hay en todas las capas. Bueno, vamos a ver una por una. Por ejemplo, vamos con capa actual. Bien, esto me gusta así. Bueno, digamos que... Primero te muestro qué es clonación. Te muestro muy rápidamente qué es clonación. Clonación es esto. Yo tomo un punto de referencia, voy pintando y se pinta... Donde yo le digo exactamente lo mismo. Eso es clonar. Eso es clonar. Ahora vamos a hacerlo bien. Porque yo lo tenía así. Listo. Yo tengo acá esta capa nueva que es de clonación. Y yo podría pintar toda la clonación acá. ¿Sí? Entonces. Acá la fuente dice capa actual. Voy a clonar lo que hay en la capa actual. Así que toco eh, este botón que dice Alt. Me está preguntando. Bueno, elegí un punto de referencia para empezar a clonar. Bueno, elijo el ojo, supuestamente. Vengo acá. Y empiezo a pintar Pero no me pinta nada Y yo digo, pero por qué no me pinta nada Bueno, no, no me pinta nada porque Porque estoy parado en esta capa Vamos a ver qué hay No hay nada, está totalmente vacía Entonces, si ent mira lo que yo hice fue decirle Copiame a partir de acá Bueno, sí, dale, empiezo a pintar No hay nada De hecho, fíjate que yo trato de pintar Y hay como una cruz allá al costado mira para qué activo esto hay como una cruz, o sea, yo tengo el redondel, es donde yo pinto. Y esa cruz que está allá es el punto de referencia, o sea, lo que me está copiando. Esto parece un trabalegua, pero tranqui que se va a poner fácil, mira, Entonces digo, pero no me copia nada. Y sí, sí, no hay nada en la capa esta, está vacía. Entonces acá es cuando uno dice, uy, pero qué salamín. Bueno, vamos a hacer esto entonces, a ver. Vamos a, me paro en la capa de ella, pelo suelto, y ahora sí voy a tratar de pintar acá. Pero primero necesito siempre tomar un punto de referencia. Así que toco el botón de acá arriba, Alt, voy a tocar el ojo de ella y hago clic ahí. Y donde empieces a pintar, fíjate que me pone como un ojito. O sea, me muestra la referencia. Me pregunta, ¿dónde quieres empezar a pintar, a clonar esto? Bueno, por acá, qué sé yo, acá. Clic y pinto. ¿Ves? Voy pintando. Y lo que se va pintando en realidad, si ves allá la imagen real de la chica. Me está diciendo, estás pintando por acá, Mira que estás pintando por acá, mirá que estás pintando por acá, ¿eh? pintando por acá ¿eh? me ayuda a guiarme. ¿Entendés? Listo. Ahora acá hay un problema. Cuando yo suelto y quiero volver a pintar, fíjate, otra vez está pintando desde ese mismo punto de referencia. Cuando yo suelto el clic, suelto y quiero volver a pintar, ¿ves? Me está tomando siempre, empieza desde el ojo. Si yo quiero que cambie, voy acá arriba, toco Alt, voy acá a la boca. Empiezo a pintar por acá, digamos. ¿Ves? Ahí me pinta desde la boca. Suelto el clic. Otra vez me está preguntando: ¿Dónde quieres pintar desde la boca acá? ¿Qué sé yo? No sé acá. ¿Ves? Esto está bueno, pero a mí no me gusta. Porque cada vez que suelto el clic, empieza a pintar desde el punto que le dije. Y nunca puedo terminar de completar el dibujo. Así que no me, no me sirve, no me gusta. Bueno, este, este pedazo de acá lo tengo que borrar. Fíjate esto que está acá lo tengo que borrar, así que voy a agarrar la, ahora ver, a ver cuál este, el lazo común total, tengo que hacer un lazo, una selección más o menos fea así, listo, y suprimir con el teclado, se fue, seleccionar, deseleccionar, ahí se fue la selección, espectacular. Vamos de vuelta con el tampón de clonar o clonación, como se llama, acá? clonar. Bueno, seguimos en lo que es capa actual, sí, vamos a seguir copiando lo que está en esta capa. Esta opción que está acá alineado es muy muy útil. Mira, lo voy a activar. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir o qué hace esto? Bueno, primero toco Alt y tomo una imagen o un punto de referencia, la nariz, ahí clic. Y ahora acá voy a pintar. Pinto y sigo, sigo. Mira, suelto el clic, suelto el clic. Y si yo muevo el mouse, es como si hubiera una especie de máscara. Me está diciendo, bueno, bueno, seguí pintando que continúo donde la imagen real estaría. O sea, no volvería a pintar como antes desde la nariz, por ejemplo. Sino que si yo pinto acá, me está tomando, eh, me está pintando eh, muy parecido a, a, lo que es la, a lo que está en la imagen acá. Es como una especie de continuación, ¿ves? Yo pinto acá, pinto acá, pinto acá, pinto acá. Donde sea que pinte, en realidad estoy reconformando la misma imagen otra vez. No vuelvo a pintar desde el mismo punto de origen otra vez, sino que pinta como continuando la imagen. Y esta forma de clonación a mí me parece mucho más práctica y mucho más mejor, diría. <risa> mucho más mejor, sí señor. Así que lo que es alineado es muy útil y está muy bueno. Ojo con eso. Bien, voy a borrar esto que hice, este mamarracho otra vez. Agarro la herramienta de lazo. Elijo todo, toco suprimir, ahí se borró. Y siempre después de usar selecciones hay que tocar deseleccionar. Vuelvo con la herramienta de clonación. Y ahora listo. Estas opciones están muy buenas Porque lo ideal es trabajar siempre En una capa distinta al momento de clonar Y que no te quede todo en una sola capa Porque si no, al mover Al hacer montajes y cosas así En una capa sola no está bueno las cosas Salvo que quisiera no sé, Hacer algo muy rápido, como pintarle un tercer ojo ¿sí? O sea, agarro si capa actual Tomo alt Acá, de referencia al ojo Fíjate que estoy en capa De ella pelo suelto, pinto acá y ahí ponele que tiene un tercer ojo Sé que el borde está muy feo Así que podría cambiarlo desde acá La dureza del borde, ¿ves? Entonces el borde está más difuso Se mezcla mucho mejor Esto ya lo habíamos visto Cuando el borde es difuso, se mezcla mucho mejor Ahí lo recupero de vuelta Total, este no es el punto que quiero mostrarte Pero bueno, fíjate que digo Bueno, a ver, y ahora quiero hacer otra cosa Quiero borrar esto No lo puedo borrar porque eh, Lo destruí o sea, destruí eh, la imagen original. Porque lo hice todo en la misma capa. Ese es un gran error y un gran problema. Así que voy a ir pasos para atrás con mi herramienta de historial. Voy para atrás, para atrás. Ahí está. Acá estaba bien. Así que lo que yo te recomiendo es, en una capa nueva, como yo tengo, yo tengo esta declonación. ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Lo que dice fuente, en vez de capa actual, le voy a decir que me copie todo lo que hay. En la capa actual, o sea, la de clonación, y las anteriores. Ojo, incluido la capa fondo si está activa o sea me va a copiar lo blanco vamos a intentarlo así mira de vuelta toco alt pincho con el ojo y empiezo a pintar acá suelto vamos a ver qué pasó voy a desactivar la capa fondo voy a desactivar la capa de ella, pelo suelto mira lo que me hizo me copió lo que es la, la imagen donde estaba ella y además la del fondo entonces esto ojo ¿Cómo lo usás? ¿sí? Lo ideal hubiera sido desactivar la capa de fondo. Mira, vamos a volver para atrás con este. Eh, ahí, hasta ahí estaba bien. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Lo ideal sería, en vez de clonar así, clonar sin el fondo. Entonces, ahora sí. Ves, toco Alt. ponerle que pongo acá en el ojo. Empiezo a pintar. Bueno, no tengo la capa activa esta de acá. No, por eso no veía nada. Ahora sí, pinto, pinto, pinto. Y fíjate que fondo no hay. ¿Eh? Eso es lo lo importante qué capas tengo activas y cuáles no voy a ir para atrás recupero todo ahí está bien y ahora sí esta que está acá es que me copia todas las capas o sea eh, tanto si yo tuviera más capas arriba de esta y abajo de esta me copia absolutamente todo entonces bueno es una buena alternativa ir variando esto dependiendo que esté buscando yo generalmente uso este siempre que me copie lo que hay en la capa actual y en las anteriores, las de abajo. Y tengo bastante control. Pero si tuviera muchas capas, bueno, podría usar esta. Que me copie lo que hay en todas las capas. Pero yo en este caso, como te digo, prefiero esta actual y anteriores. Y ahora sí. Tomo un punto de referencia. Por ejemplo, el ojo. Ahí. Y voy a pintar ahora por acá. En la zona de la frente de ella. En la capa esta que tengo acá de clonación. Entonces ahora sí, cuando pinto para ver, de vuelta, tomo acá el ojo ahora sí pinto ¿ves? ahí tengo el ojo el tercer ojo, ponele y esto lo bueno de esto es que está en una capa aparte entonces si yo quiero esto agarro y lo muevo en esta capa lo muevo y lo reposiciono en otro lado ah, me había pintado ese otro ojo también bueno, ¿sí? entonces ahora trato de conservar la imagen que estaba atrás bueno, esas dos herramientas son la verdad que es súper potente, la de borrar bien el fondo. Acordate esta que te muestra acá: selección rápida, con lo que es perfeccionar el borde. Y lo que es eh, el, el, la clonación, esta es recontra útil, recontra útil. Y, y te la voy a mostrar también en acción para que las, para que las puedas Como comprender. No te, no te pido que hagas el, el ejercicio que voy a mostrarte porque conlleva eh, un ratito. <risa> Este, Pero bueno, eh, es súper súper útil Y de regalo, como si fuera poco, para que elimino esto De regalo, como si fuera poco, te voy a mostrar una herramienta Que también es muy interesante, muy poderosa, muy divertida Que te la había mencionado antes, pero la voy a mostrar ahora y es esta En la capa seleccionada que está acá, ella es pelo suelto, voy a ir a filtro Y de hecho te animo a esto, mirá Te animo a que vengas acá, galería de filtros y que navegues y explores todos los filtros que están acá. Que los filtros son efectos especiales que le puedes dar a la foto. ¿Ves? mira Por ejemplo, le puedo dar un efecto de. Acá. Como. como este. tipo de carbón. Eh, lápiz, eh, ¿cómo se dice? lápiz gráfico, dice ahí, bueno, me lo hace de este color porque yo tenía este color puesto en mi paleta de colores, si no, depende del color que vos tengas en tu paleta de colores, va a cambiar, mira, paper papel de, de agua sería, eh, edges sería como bordes luminosos o algo así, fíjate a ver, como eh, a ver si me acerco con alt, me deja, sí, mira como si fuera ruido mosaicos textura, y acá arriba puedo modificar la intensidad del efecto, son cosas muy divertidas muy interesantes que nada, está bueno para probarlos y si alguna te convence, para alguna idea que tengas en mente, puedes usarlas, y puedes usar más de una por ejemplo, ahora tengo este texturizar, ves, ahí lo dice lo pongo así, lo invierto que se yo, varias soluciones y si acá abajo tongo, toco, perdón, toco este nuevo, clic puedo agregar otro efecto combinado por ejemplo que se sume lo que es texturizado con este otro de eh, glasses, vidrios, stained glass no sé, ahí va ¿Ves? entonces puedo combinar los efectos es algo bastante loco y divertido lo mismo con este, mira, ahí cancelo ese efecto si lo quiero aplicar ok y si no le doy acá cerrar, Si ¿Sí? hay un montón de efectos para probar así que te lo dejo para que lo pruebes Lo que es filtro es algo muy divertido Y está muy bueno, hay varios ¿sí? Lo que es galería de filtros te va a mostrar la mayoría de los que están acá No todos, algunos ya son más específicos Pero te recomiendo que juegues y pruebes con todo ¿Bien? Bueno, el que te quería mostrarte es este, licuar ¿Qué hace licuar? Para que me voy a acercar con Alt y la ruedita Licuar simplemente Acá tengo algunos tipos de pinceles Por ejemplo este que es distorsionar Bueno, acá se llama manchar este es como revolver Ah no, reconstruir, reconstruyes también Suavizar Molinete Achicar Mira, vamos con achicar primero, esto es muy divertido Acá puedo configurar el tipo de pincel El tamaño de mi pincel, un poco más chico La densidad, que es como la fuerza Y la velocidad del efecto Podría decirle que me muestre el fondo de mi composición Que en realidad como hay blanco tampoco es mucho Así que no importa ahora pero listo, mira, voy a elegir esta opción de pincel de acá, el del medio. Tamaño 60 algo, densidad 50. Hago clic un poquitito y mira lo que hace. Efectivamente, hace lo que dice acá. Que dice achicar, achica. Esto es muy gracioso, muy divertido, no me digan que no. Y acá tenemos con expandir también, voy a expandir la nariz, por ejemplo. Fíjate. <ríe> me río solo porque está buenísimo. Las orejas también. Yo podría, de hecho, hacer clic y estirar el mouse... Fíjate que se va extendiendo el efecto. A ver con este. Bien. Este de acá es como que reconstruye todo. ¿ves? Yo hago clic. Y va reconstruyendo. Lo mismo. Puedo cambiar acá la densidad. Que es cuánto... Cuán denso va a ser el efecto. O cuán fuerte va a ser el efecto. Eh, y después, bueno. Puedes jugar con los que están acá. Este es como si fuera con un dedo. Que aprietas. Y, y se corre. ¿Ves? Puedo ahí... Como si con, con el dedo vas como movilizando las cosas Tenés que tener Esto es la típica que con esto hacen que uno sea más flaco, más musculoso Ese tipo de cosas como se ven en las revistas El tema es que cuando te pasas con este efecto se nota mucho Pero es muy divertido probarlo y jugar mira no me digas que no Bueno hay varios más, te lo dejo para que los pruebes vos Suavizar también es una especie de, de barrido eh, hay un montón hay un montón hay un montón y si así te gusta le das ok si no reset y vuelve a la normalidad y ahí tenemos como el efecto nuevo se, se pueden hacer un montón de cosas con esto o sea tipo caricatura eh, no sé no sé tipo caricatura por ahí más que nada sí pero tal vez darle forma al cuerpo darle forma a una zona o aumentar el tamaño de, de, no sé, de algún aspecto de la cara también o de algún objeto o sea, deforma los píxeles, como pueden ver ahí, y puedes crear la composición que vos quieras. Así que esas son como las tres herramientas adicionales que te quiero dar ahora, y me gustaría que las pongas en práctica con esta imagen o con alguna otra tuya, si querés. Y ya sabes, esto puedes empezar a combinarlo con todo lo que vos quieras. O sea, a esta imagen podés traer, no sé, eh, las frutas que trabajamos. O ponerle la, el chicle ese o la ventana en algún lado, la ventana en los ojos, no sé. La verdad es que queda en la imaginación de cada uno. Yo te muestro la herramienta. Y a partir de esa herramienta, se te tiene que ocurrir cómo lo implementarías, cómo la lo usarías. Las los aplicaciones son, la verdad, muchas. Entonces eh, quedan vos. Por eso siempre digo: Mira artistas, inspírate de alguien. Y traté de copiar ese efecto, pensando más que nada en qué herramienta se usó. Yo siempre hago eso, miro una, una imagen y digo, me gustó, ¿cómo se hizo esta imagen? Pienso, pienso qué herramienta, pienso cómo se hizo. Muchas veces la intento replicar o duplicar y me sale y nada, es como que decís, ah, era de esta forma y, y eso que hiciste después lo puedes volver a, a, a, a realizar o hacer con otro tipo de, de imagen. Y este tipo de, de imágenes se hace con estas herramientas, ni más ni menos. Te mostré las más importantes. El resto son complementarias. Ya ves, mirá, las formas, que de hecho lo vimos en Inkscape mucho. Eh, lo que es texto, no hace falta porque esto es igual que en el Word, así que no hay problema. Estas otras, por el momento, no tienen mucho de importancia. Más que nada para corregir eh, la imagen, eh, desenfocarla, Fíjate o acá, eh, hacer que la imagen tenga más color o menos color eh, y después, estas ya las vimos ¿sí? algunas de acá que son como para restaurar parte de la imagen, pero no vienen en el caso y no, o sea, son más de retoque de fotografía como para que la foto sea más linda, digamos ¿no? o tenga eh, o esté más restaurada, por ejemplo pero nosotros vimos unas herramientas que nos permiten modificar y alterar la imagen, que yo considero las más importantes, como las que te mostré, así que Mirá, una belleza total. Nosotros podríamos hacer una infinidad de cosas. Y si me dejás hablar y quedarme. Podría ser un montón. Que de hecho, mira, para que pongo esta acá. Y ves, ves, mira el pelo qué bien que lo toma, ¿no? El, el fondo. Entonces. Ahí los tiro. Ahí está. Ponele. Ahí. ¿Eh? Entonces. Ya. Tenés como lo más potente para poder empezar a componer. Fíjate, o sea, usé cosas muy básicas, pero se hacen cosas poderosas. Y fíjate, tenía por acá, mira, mira esto, ¿ves? Quiero mostrarte este ejemplo. Es una publicidad de PlayStation 3. Fíjate cómo se hizo. Y me gustaría que lo pienses unos minutos. Hay una foto de una cara, una boca, están los dientes y tiene, mira, el, el, los botones del cuadrado de PlayStation: el cuadrado, triángulo, círculo y la X. Yo no sé si pensás que es difícil o es fácil, pero en la realidad... Bueno, desde mi punto de vista es fácil, obviamente. Pero me doy cuenta de que, qué hicieron acá. Acá hicieron una selección eh, y lo que es la encía lo pintaron con el tampón de clonar. Y lo mejoraron un poquito con la goma y el pincel. Solamente pintaron rosita y un poco acá más oscuro de la encía. Pero fueron, fue como que fueron borroneando. Con el tampón de clonar Y con eh, la, el pincel es tan, O sea, solamente fue eso Fue eso, o sea Agarraron el diente real Marcaron la zona Dejaron la forma del triángulo Y lo que estaba por fuera le pintaron simplemente Con clonación Como vimos recién, lo que es La encía, con el de acá Lo mismo, hicieron, mirá, es muy obvio Agarraron la herramienta de De esta La que está acá, esta, selección elíptica ahora sí para trazaron el círculo y lo, y lo que está por fuera pintaron o sea invirtieron la selección y pintaron la encía y dejaron el círculo de lo que sería el botón la x lo mismo hicieron la trazaron la x con selección invirtieron la selección y pintaron lo que sería la encía y así con el cuadrado también y listo después algún, alguna sombrita algún reflejito no mucho más que eso no mucho más que eso y queda genial. Acá abajo le pusieron Sony PlayStation 3 <risa> y quedó bárbaro. Realmente quedó bárbaro. Es muy loco todo eso. O este otro también. Agarraron la imagen de una víbora, de una jirafa. Le cortaron la, la imagen, o sea, la cara de la víbora. Le pusieron solo la de la jirafa. Y con una máscara le dejaron lo que es la textura de, de parte de la jirafa. ¿sí? Es una especie de combinación. Y nada, y ahí quedó. ¿Sí? O sea, esto se trabajó con qué? Con selección y con máscara, nada más Nada más Pero eso sí, lleva un rato de trabajo ¿no? Obviamente el artista acá se sentó Pensó la idea eh, usó, usó las herramientas Le llevó un rato Tampoco se hace en 10, 15, 20 minutos A lo sumo se hace, qué sé yo En 25 minutos, 30, una hora Dependiendo el desafío del proyecto sí. Pero ya te digo, o sea Las herramientas son esas, ni más ni menos Y ya las viste, ya las conoces el tema es practicar, aplicarlas, jugar, divertirte, probar, desafiarte y después sí, ver eh, qué ideas te surgen. Copia algunas y después eh, mejoralas, mejoralas y, y desafiate con las ideas que vos tengas. Así que bueno, hasta acá por lo menos te brindo todas las herramientas más poderosas y a partir de acá el camino es totalmente tuyo. Vamos a trabajar algunas ideas y, y nada, el, el resto del camino... Se toca caminarlo a vos. Así que bueno. A practicar ahora estas por lo menos tres herramientas que ya te dije. La del recorte. La del licu, el, el, el licuar. Y la clonación que son complementarias y muy muy importantes. Muy buenas. Así que amigos hasta acá. Los dejo yo. Les mando un abrazo muy muy grande. Y nos vemos en la próxima. Chao.